Ok. Bien, eh, tenemos a, en, en la vía telefónica al gobernador Luis Núñez, eh, el volumen. quien nos va, no, no soy yo que tengo el volumen alto, quien nos va a explicar la situación actualmente de, de la entrega de raciones aquí en la provincia de Duarte. Buenos días, eh, gobernador. Y sí, buenos días. ¿En qué podemos servirle? El, eh, nos informan ahora del plan social eh, de que las raciones que normalmente entregan ellos como institución le ha sido asignada la gobernación que queremos saber primero la razón y luego entonces la forma en la que se va a a, a repartir estas raciones eh, mira esto es, es la cadena de distribución siempre ha sido así plan social eh, y gobernación provincial ese, ese, ha sido, ese ha sido el método de la gobernación provincial entonces hace un, se se hacia abajo en este, en este caso, nosotros estamos trabajando con las, con las iglesias, con la iglesia católica, con las iglesias evangélicas. Eh, eh, en el día de en el día de hoy, ya la, en esta tarde, ya la iglesia católica y la iglesia evangélica ya, ya empiezan a entregar, pero le, le llegan a la gobernación, pero la gobernación es la encargada de distribuirla hacia abajo. Por ejemplo, en el día, en el día de hoy, ya nosotros entregamos raciones de alimentos en los espínolas, hicimos un operativo entregamos 500 raciones en los los espínolas, 400 raciones entregamos a los mielitos, son lugares muy pobres, eh, y sigamos distribuyendo, y entonces la Iglesia Católica va a entregar una, una gran cantidad en, en Pimentel, en, en Pimentel, Villarriba, y Otto, y la Iglesia Evangélica va a entregar en la parte de hermana Mirabal, hermana Mirabal. Tarde. solamente la gobernación lo que lo que me tiene la, la, la parte que rige el proceso pero quien la va a entregar básicamente son las instituciones basándonos en las instituciones en la junta de vecinos en las iglesias y, y, y, y aquellas personas que quieran colaborar correcto eh, eh, eh, Luis. Eh, él, eh, eh, Francis, él no te va a escuchar franci okay. tiene que hacerme la pregunta por aquí yo te la voy a hacer. Eh, explícale que yo he entendido que la gobernación no cuenta con... Eh, Don Luis, eh, es que Don Luis la so, estructura el social sería el órgano... La estructura de entrega. A eso? Sí, la, la estructura de entrega. ¿Ustedes están preparados para esto? ¿Con cuántas personas cuentan? Sí, mira, nosotros, nosotros tenemos una... La, la iglesia tiene estructura de entrega, sí. que son a través de su parroquia las la, la, la, la, la, la, la iglesias evangélicas tienen su estructura de entrega y nosotros también tenemos nuestra estructura de entrega que preparamos nuestra gente por ejemplo les entregaron hoy ¿no? andan con su con su mascarilla su guante la persona no puede salir de la casa se le entregamos la puerta de la casa ¿Entiendes? se entiende le entregamos la puerta de la casa para que no haya conglo por eso lo hicimos bien temprano nosotros a las 5 de la mañana estábamos en los espínolas y a las 6 de la mañana nosotros estábamos los rielitos, donde la gente todavía ni se ha levantado, tocando la puerta para que se levante una persona, y esa persona nosotros le entregamos, bien tempranito. Eso es, en, lo, eso es en, los, en los lugares donde se puede aglomerar personas, porque hay otros lugares que son campos, por ejemplo nosotros vamos para Astillo en esta tarde, ya las casas en Atillo ya son, son lejos, ya esas personas van ahí en camioneta y se van a parar en cada una de las casas, y le van a pasar sus oraciones, lo que queremos, lo que queremos es que no se nos lo de gente y que el personal nuestro siempre esté protegido, para que se protejan ellos y protejan los demás. Correcto, una pregunta que eh, ya. Ajá. Ya, dónde, una pregunta. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué sacar al, al plan de la presidencia eh, de Don Luis, de, de... Pre pregunta amado José Rosa, que por qué sacar al, al plan social de la distribución. No, el plan social no se ha, el plan social no se ha sacado a la distribución. Pero eso fue bueno, pues eso, eso, eso eso lo, lo que dijo Mildred Sánchez tiene, hace unos minutos. Le, le, le está entregando a, a lo que ella siempre le entrega. Desde la gobernación le está entregando, está entregando lo, que, lo que le ha pertenecido siempre entregarle. Y el plan social con la señora Milde también le está entregando a las personas que son las organizaciones, una, una serie de, de ONG, que ella le entrega y que ella es que le está entregando. Gobernador, no, no, pero eso no fue lo que ella dijo. Ella dijo no, que no había recibido eh, eh, eh, ninguna, que la, las raciones no las ha recibido por parte de, de, del gobierno y que le llegaron de manera a, a, la, a, la, a la gobernación de manera a, a, la, a la gobernación le llega pero la gobernación se encarga de, de la distribución a las iglesias a la junta de vecinos y a ya ella eh, indítale eh, que, que las la información que existe que ella regularmente el todos los meses le diga que para esta que estas la la instituciones eh, eh, le entreguen le, le entreguen a su, a su gente eh, está llegando normal, normalmente Don Luis eh, ¿cuán, eh, cua, más o menos, ¿cuál es la cantidad de raciones que ha llegado aquí a la provincia de Duarte? a la provincia de Duarte, en el día de ayer, en el día de ayer llegaron mil raciones mil raciones 5.000, pero que van a estar llegando ¿me entiendes? porque es que el gobierno no tiene la capacidad operativa para que llegue, ¿me entiende entonces porque le tiene que mandar raciones al país entero van a estar llegando paulatinamente y se le va a ir entregando a los usuarios que no se les ha entregado. Eh, eh, ¿Entiende? ¿Qué, qué contienen esa, esas raciones? Tienen arroz, avizuela, libres, azúcar. Lo que, han, lo que tienen siempre, ¿me entiende? La, eh, ¿El arroz, en cuánta, cuánta libra de arroz, diario? cuánta libra de azúcar? ¿Tiene conocimiento? ¿Qué? ¿Tiene conocimiento de cuánta libra de arroz tiene y azúcar? Mi, mi, mi, mi mire yo le, le, le voy a ser sincero yo estoy recluido en mi casa yo estoy haciendo un operativo directamente desde de, de, de una habitación ah okay usted está de, dirigiendo desde de, de su habitación desde... No, no está, no está en la calle. yo tengo un personal que lo estoy dirigiendo desde aquí. y en realidad eh, yo lo que entiendo es que, que ha traído lo que regularmente trae siempre cuatro olivadas de rojo ya, ya, ya. una allá. de ese tipo de ya, ya. cosas que bueno he no le he podido ver porque He tenido bueno, a, sea, a, alguna, información a, he tenido de alguna, de alguna cosecita, pasado, ese tipo de cosas, y se el se que está así en esta sola. situación, lo mejor es que lo mejor es que esté en la casa hasta que, que las cosas que se que aclaren. Sí. Pero yo estoy dirigiendo directamente aquí, pues como estoy hablando con ustedes, así mismo estoy hablando con, con la provincia entera, eh, haciendo operativo a nivel telefónico. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias al señor gobernador Luis Núñez, gobernador de la provincia de Duarte, que nos ha informado sobre la situación actual de la entrega de raciones. Dice que han llegado unas 5.000 raciones a la provincia de Duarte y que están siendo repartidas en el día de hoy. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias a usted. Pero, eh, bien. Yayan, Gra gracias a Luisito la, mira, por la participación. allá ¿Sí? pues parece ser que Luis no está enterado de la disposición que está enterada Mildred, porque simplemente él dice que está, re está recibiendo la que recibe la eh, la que recibe eh, la gobernación entonces lo que yo imagino que el, el gobernador debe continuar siendo el coordinador como representante del poder ejecutivo y que las actividades de distribución sea el plan social que son lo que tienen la costumbre bien esa es eh... mi preocupación